Por la definición de cuadrado de un número, tienes el cuadrado de cero es igual a la multiplicación de cero por sí mismo. Cuando estudiaste las propiedades de cuerpo, demostraste que la multiplicación de cualquier número por cero siempre es cero. Luego en particular, cero por cero es igual a cero. Aplica la propiedad transitiva de la igualdad a las dos igualdades anteriores, obtienes que el cuadrado de cero es igual a cero.